Rompiendo paradigmas, preparar el 2022. En vivo nos acompaña Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y Efraín Salvador Miramón. ¿Qué nos espera para este 2022?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 Sean ustedes cordialmente bienvenidos al merequetengue el único lugar donde te informas de manera informal hoy iniciamos el programa de una manera diferente porque tenemos perdido al astronauta se le vio dar vueltas alrededor de la tierra alrededor de la luna parece que anda en misión especial no sabemos si levantar la alerta Amber si alguien lo ha visto no sean malos díganos por favor si lo ubican ...mándenos información porque el astronauta anda por ahí. Pero bienvenidos muchachos, Rompiendo Paradigmas. Mi estimado Pepe, bienvenido a este episodio número 8 Gracias, mi estimado maestro Martín. Saludos a Efraín y a Quique Corona... ...que nos acompañan en esta segunda temporada... ...en nuestro programa Rompiendo Paradigmas. Y vamos a tener muchas cosas interesantes... ...para que no te vayas, quédate aquí con nosotros porque de seguro te vas a divertir, ¿verdad, maestro? Así es, mi estimado Pepe, todos venimos a relajarnos. Es una semana corta, empezamos, bueno, los contadores creo que no les aplica, ¿verdad? Mi estimado Master Efraín, bienvenido. Un gustazo, un gusto estar nuevamente con ustedes, queridos amigos, queridos maestros, pues la verdad que un placer en Rompiendo Paradigmas nuevamente, y pues sí, ¿no? Al final creo que esta cuestión de los... Eh, Días inhábiles, inaplicable para el ámbito contable, ¿no? Siempre hay movimiento, aun cuando pareciera ser inable. Un gustazo, saludos, mi querido maestro Pepe, mi querido Quique y sobre todo mi querido maestro Martín. Aquí estamos pendientes. Excelente, muchas gracias, Maestro Defra. Mi estimado Enrique Corona, tú sí te chambeaste duro y vas a pagar triple, ¿no? Porque ahorita vas a ver cuando Pepe Soto, ¿cómo se paga el día lunes? Bienvenido. Hola, maestro Martín. Gracias a todos los que nos siguen hoy en Rompiendo Paradigmas, de verdad. Qué gustazo que nos sigan todos los miércoles por la noche. Y pues efectivamente, los contadores no nos aplicó eso de descansar el día lunes. De hecho, yo no sé por qué había que descansar, ya que nos lo aclare mi amigo Pepe Soto, por qué había que descansar. O sea, si no quiero descansar, ¿por qué? Yo quiero trabajar. Total, si me pagan, no me pagan, yo quiero trabajar. O Así sea, somos. Esto pues, es lo que busca este país, gente trabajadora como mi maestro Enrique Oye, y todavía, no se el día 17 del pago de impuestos, ¿quieren que descanse? No, pues. O sea. Sí, cierto, y yo tuve por ahí mucho, mucho contacto con gente el lunes, porque el lunes también para mí fue normal. Yo, yo incluso di clases y los muchachos no, no protestaron. Es más, tuve mayor audiencia. Ah, pues a lo mejor porque fue festivo. Bueno, ahorita platicamos de eso. Oye, pero Pepe, preséntanos tu imagen, me, me gustó, ¿eh? Ahí está. Eh, yo estoy eh, eh, buscando a mi amigo Toño y me parece que ya lo encontré. Ahí anda inmerso en la estación espacial de Ecatepec y de. ¿Cómo se llama su pueblo? Tecamac. Tecamac. En Tecamac y Ecatepec. Ahí lo vieron rondando por los tugurios bajos del, del bajo mundo. Entonces ahí está. Está eh, con su cara oculta porque. También dicen que por ahí le, le sortearon la, la Face. Sí. ¿Alguien? Alguien que no queremos decir quién es, pero que todos sabemos que es su señora. <risa> Muy cortito. Entonces, al Rostoyo, manda mándanos una buena foto de la, de la Tierra. Aquí oye, que oye, como, cuidamos el changarro. Como el meme, ¿no? de Saca una foto de todos, ¿no? Saca la foto del mundo. Pues ahí estamos todos. Sí, oye, sí, cierto. Pues bienvenidos muchachos, están conectando. No olviden compartir en sus redes sociales para que entre más nos divirtamos mejor. Eru, no sé si tengas por ahí a la mano el meme, los memes para presentar el de Pepe Soto, si eres tan amable, para irnos relajando en este miércoles porque empieza la recta final. La recta final de este 2021 que ya aparece Calentamiento Global del 2022 y es lo que vamos a charlar en esta ocasión. Eh, bienvenidos todos, ya saben, ahí estamos Pepe, mi estimado Pepe, por favor. Cuéntanos. Listo, bueno, en, en cuestión de recursos humanos es muy común cuando nos encontremos con estas situaciones, pues yo... Bastante chuscas, ¿no? Porque hace cuenta que estoy viendo a una persona que, en cuanto yo trabajaba en, en un municipio, sí me tocó eh, eh, estas cuestiones de las pensiones alimenticias. Y fíjate que al momento de estar haciendo la nómina, pues tener que hacer el cálculo para cada una de las señoras... Uh, afortunadas dígate cómo le, le hacen el comentario aquí a este pobre amigo que no, no sé si es pobre pero <risa> resulta que es, es policía y dice que el 80% de su sueldo se va en pensión de alimentos porque le están pasando tres pensiones a tres señoras distintas entonces pregunta ¿qué puedo hacer? una, pre, una respuesta bastante directa y concisa amigo hay un procedimiento en el cual te puedes hacer la vasectomía sin dolor. Sin bisturí, ¿verdad? Sin bisturí y sin dolor. Bueno, dicen que sí duele, pero dicen. te va a gustar. Te va a doler, pero te va a gustar. Dicen. Así ya no vas a tener más pensiones alimenticias. hijos. imagínate tres y dice que le quitan el 80%. Se me hace poco, ¿eh? Porque un policía... Bueno, no sé, ya desde hace algunos años que dejé de, de hacer una nómina de policías, pero no ganaban muy mal. ¿En serio? Y sí, me tocó ver a algunos que sí tenían ese tipo de situaciones. Es lo que nos toca vivir en el, en el día a día del, del aspecto laboral y de recursos humanos. Oye, maestro Pepe. Una pregunta, sí, sí. aprovechando el meme, ¿no? Una de las grandes preguntas relacionadas ahí con la cuestión de la pensión alimenticia. Eh, ¿Se calcula antes de los impuestos, después de los impuestos, después de los descuentos? Creo que es algo muy común que, que ha surgido, ¿no? ¿Sobre qué sí, se calcula? Sí, es, una problemática, es una problemática que vemos todos los días. Hasta incluso, pues allí en los, en los talleres de nóminas, tenemos que dar... Una, una clase específicamente sobre eso, pero sobre los descuentos y precisamente es una duda muy particular que, que manifiestan los alumnos, porque normalmente la pensión alimenticia nos la entrega el juzgado de lo familiar el juez nos envía un primer oficio un primer oficio en donde señala eh, un descuento provisional casi siempre es de esta manera es muy raro cuando ya te, te mandan una, un descuento definitivo. Siempre es provisional, en el 99% de los casos. En ese oficio nos dice el, el juez que el descuento provisional casi siempre también es un porcentaje, se deberá efectuar después de los descuentos de ley. entonces En nuestro ejemplo, cuando estamos ahí en el salón de clase los ponemos los ingresos del trabajador porque aquí es muchachos, yo les he dicho aquí en, en lo personal divorciarse es el peor negocio de tu vida pregúntale a este poli 80% de su salario imagínate nos <risa> ponemos el ejemplo ahí en el salón de clase, nos ponemos los ingresos, el ingreso puede ser ordinario o extraordinario ¿eh? es a todo ahí viene el aguinaldo hay que descontar pensión alimenticia de aguinal Entonces, todas las percepciones le descontamos lo que corresponde al impuesto sobre la renta de ese salario y la cuota del seguro social del trabajador. Entonces, total de percepciones menos ISR, menos cuota del seguro social y nos va a dar un, sub, un subtotal. A ese subtotal le aplicas el porcentaje decretado por el ciudadano juez de lo familiar y se lo entregas al acreedor alimentario. Se conoce así, a la persona que puede ser hombre o mujer, el que haya demandado Ajá. esa pensión. Ah, yo pensé que hombre o mujer, me imaginé otra cosa. Pero también puede ser astronauta, sin, sin ninguna duda. Ambidiestro, o sea. Ambidiestro, así es. Entonces, esto. <risa> Esto es de manera provisional, como te comentaba maestro, y en cuanto el, en ese mismo oficio nos pide el juez que hagamos una relación de los ingresos y deducciones que tiene el, el pobre y abnegado demandado para que ya con base en esa segunda información ya determine la pensión definitiva, que también pues es, es susceptible de, de revisión. De acuerdo con el, el, el avance de cada año, ¿no? Ok, ok. Interesante, Pobre cuate, muy, ¿no? muy interesante la verdad. Pobre cuate que le estén fregando. Digo, pero le estén tomando su dinero, que él tanto tiempo labora, y trabaja ocho horas, trabaja el lunes y que por pues lo mismo que reciba, igual nomás lo ve pasar Así es. Es el, el famoso salario de cebolla, que nada más te hace llorar. Te hace llorar. Y ni lo ven, ¿no? Porque se lo retienen. Imagínate. Bueno, lo ven sus FDI, ¿no? Imagínate que les haga impuesto a pagar después de todo. No. <risa> por es eso, otro... pórtense bien, pórtense bien, ¿no, no, Pepe? Sí, vale, que, se, que se aguanten y laven los trastes. Pero dame su Juventino? Por ahí dice ya su comentario. <risa> Saludos a todos allí en las redes sociales. Saludos a todos. Así es, mi estimado. <risa> Pero no sé si tengas por ahí el meme que vi por ahí, que me preocupó porque buscando chamba, viendo vacantes, se están poniendo mucho más exigentes ya. Por ahí vi uno de que se, se quiere ayudante, que sepa trabajar, que quiera trabajar, que sea honesto, pero este sí, sí me sacó de mis casillas porque si no, ¿de dónde saco mis memes, no? Se solicita empleado que no vea memes en horario laboral. ¿Cómo ven? Eso está canijo, ¿no? ¿Directo a la flecha? Sí. ¿Eh? No, fue insinuación. Digo, yo como voy, pego, saco esa vacante, Pepe. ¿No sería eh, una especie de sesgo en el momento de solicitarlo? ¿O cómo le llaman? ¿Te acuerdas cuando platicábamos de la edad y todo ese relajo? Ah, sí, el, el, el, el aspecto discriminatorio. Ándale. Sí, porque eh, imagínate sí. este el momento en que uno se inspira más... Cuando le ves la cara al jefe, y ya, le cae bien este meme al jefe. ¿Sí? Por eso, Toño, que mala suerte que no viniste, ya cuando me esto ya sacamos el primer meme. Ahí Pregúntenle, a Pregúntenle a Rubiel, ¿no? El jefe se la pasa viendo memes si me regaña a mí. <risa> Pero además es como Google, ¿no? Tienen que ¿Cómo? buscar tu creatividad. O sea, si estás... ...sentado ahí viendo el monitor todo el tiempo, pues te aburres, ¿no? Hay que desaburrirse. Así es. Pues, mis estimados, bienvenidos. Qué bueno que se están conectando. Hoy tenemos un tema interesante. Eh, estamos cerrando 2021 a tambor batiente. Ya tenemos las reformas fiscales. Tenemos que empezar a planear el nuevo año. Hay muchas cosas que hacer, que cuidar. Y precisamente hoy queremos compartir con ustedes... Algunas ideas que estamos en lo personal estamos haciendo ya y lo queremos ir compartiendo con ustedes. Mi estimado Efra, ¿qué nos cuentas al respecto? ¿Qué nos puedes recomendar para este cierre y apertura que parece que va a ser al mismo tiempo? Y ¿no? sí, como generalmente señalamos, pues la cuestión de hacer nuestras proyecciones, ¿no? Saber cómo estuvo este ejercicio y sobre todo cómo estarás si es que decides cambiar u optar por el régimen simplificado de confianza, ¿cómo podrá eh, presentarse una radiografía de esa situación? Pero pareciera ser que es lo único que hay que analizar y tal vez no es lo único. Hay otros cambios también importantes que se deben de aterrizar en la, en la cuestión financiera y en la cuestión fiscal. Vamos a pensar en algo. Eh, tenemos la idea muchas veces que cuando hablamos de, del cierre o de ya prepararnos para el nuevo ejercicio, todo tiene que ser en torno a la materia fiscal. Y olvidamos la parte financiera, de decir, oye, ¿y cuánto fue el porcentaje de utilidad que se generó en el 2021 sobre el 2020, sobre el 2019? Ver cómo está nuestra situación financiera. Y ese tema, como que lo, lo dejamos atrás, ¿no? Estamos proyectando nuestro cierre fiscal en torno a si va a haber pago de impuestos sobre la renta, si va a determinarse pérdida fiscal, y, y este ámbito financiero, como que lo dejamos de lado. Sin embargo, pues muchas veces las utilidades es lo que le interesa al empresario, ¿no? Es decir,. Si mi negocio me está dejando utilidades, ¿usted cree, señor contador, que para el 2022 yo pueda cobrar esas utilidades? ¿Y qué costo van a tener en su caso? O bien, si a lo mejor podemos aprovechar eh, nuestro, nuestra Cufin, que en algún momento todavía no la repartimos, y es del 2013 hacia atrás, y que a lo mejor no pudiese generar un impuesto sobre la renta, ¿no? Y entonces ya estamos viendo esta parte financiera eh, que muchas veces queda ahí como que escondido, no, como que no, no, no le resaltamos la importancia que pudiese tener. En este mismo sentido financiero, analizar nuestras cuentas por cobrar. ¿Será válido, será realmente posible que podamos cobrar estas cuentas para el 2022? O ir pensando tal vez que podrán ser incobrables conforme a la ley del impuesto sobre la renta y tener una deducción importante sin CFDI, ¿eh? sin CFDI, porque parecía ser que todas las deducciones giran en torno al dichoso CFDI. Entonces el CFDI para mí nada más es solo una formalidad que marca la norma, pero los momentos de acumulación y de deducción están perfectamente delimitados en la ley y esos prácticamente no han cambiado. Entonces, bueno, pues en ese sentido tenemos estos estos temas del ámbito financiero que debemos de estar atentos antes de iniciar el 2022, Eso sería eh, comentar, mis queridos maestros. Muy bien, mi estimado máster, y e ir previendo esa, si es posible o un problema de recuperación de la cartera, no se olviden hacer lo que conocemos como una estimación de cuentas de cobro dudoso, que realmente para mí es el foco rojo al empresario de, oye, tu cartera tiene problemas. Échale ganitas en esa área. ¿Quieres dinero? ¿Quieres pagar proveedores? ¿Quieres pagar el aguinaldo de census a sus colaboradores? Pues necesitas ver si va a haber flujo o no va a haber flujo, ¿no? ¿O no, mi estimado Pepe? Sí, porque estamos esperando todavía el aguinaldo del año pasado. Oye, fíjate, hablando del aguinaldo, tenemos un año para cobrarlo. A partir del día 20, que sería la fecha después de la, la señalada por el artículo 87 todavía contamos con un año para, para pagarlo por eso lo estamos esperando pero bueno, ni hablar hay que hacer esas previsiones financieras que comenta el maestro Efra porque vas a necesitar precisamente ese, ese dinero para solventar las prestaciones laborales del próximo año no olvidar que ya estamos saliendo poco a poco de la, de la pandemia, muchas, muchas empresas ya van a regresar a laborar de manera normal y pues algunos recontratando, algunos reacomodando sus, su recurso humano y es un costo, un costo que tienes que tener bien preparado. A partir de este mes de noviembre muchas empresas están comenzando a realizar esta proyección. Esa proyección y esta debe estar en común, en franca comunicación en todas las áreas, porque el área de personal, el área de recursos humanos, pues tiene que hacer estas proyecciones que le van a servir a, precisamente también al área financiera, para que sepa Oye, cuál perdón, va a ser. Máster, perdón, Master, que te interrumpa, pero ¿Eh? ya, ya nos quedamos sin tu imagen. Ah, caray y quedaste con la con la boca en una posición no muy adecuada. ¿Cómo adecuada? Dándole, mandándole besos al astronauta. Hincado uy, uy, uy. Uy, bueno. pidiendo perdón. <risa> <risa> Perdóname, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Ok, okay ahí está la cambiamos, no te preocupes. Órale, para que salgas al cuadro. Mientras, mi estimado Master Enrique, ¿tú qué opinas sobre estos temas de cierre, inicio de año. Mira, me encantaría vivir en una ciudad como la que dice Efraín, pero los clientes que yo manejo sí piensan al revés. O sea, llega este mes y me dicen, ¿Cómo le hago para no pagar nada? De verdad, es difícil. La, las gentes con las que yo trato tienen muy poca educación financiera, tienen más cultura fiscal, muchas veces están volteando a ver ¿Cuánto pagó el vecino antes de platicar con el contador? Es decir, llegan conmigo y me dicen, oye, ¿cuánto voy a pagar este año? Pero que sea menos que mi vecino, porque él ya me platicó que paga tanto. Entonces empezamos a echarle número, ¿no? Ya, caray, pues, ¿por qué el otro pagó menos? Que venga a platicar conmigo, que venga a decirme cuáles son sus estrategias. Odio esa palabra. Tengo todo el maldito mes de noviembre oyendo esa palabra. Estrategias contador para fin de año estrategias para bajar el impuesto, es oh, o sea, mira, la mejor estrategia es tener un buen negocio, y si tu negocio va bien, va a pagar impuestos, punto, pero hay gente que aunque venda bien, aunque le vaya bien en su negocio, dice, pero ¿cómo le hago para no pagar nada? ¿Pero cómo le hago para pagar poquito? Ok, vamos a buscarle. Y empezamos a trabajar al revés. Lo siento, Efra, yo no soy de esos. <ríe> yo trabajo al revés. Yo no trabajo para el negocio ni para repartir eh, pues dividendos a los socios. Yo trabajo para ver cómo no pagan impuestos, cómo reducimos la carga tributaria. Todo noviembre y diciembre me repiten 20 mil veces esa palabra de estrategia y andamos viendo qué hacer para que el impuesto anual no genere un impacto tan fuerte porque imagínate, estamos hablando que algunas empresas están pagando un 4 o 5% sobre la utilidad. Y ese 4 o 5% les pega y a la hora de que les dicen la cantidad, se escaman porque el coeficiente de utilidad se va a quedar para el otro año y les da miedo. Pero pues no, no, híjole. Hay, hay, hay empresas así de verdad, de frate, las, las puedo pasar, que trabajan por pagar menos impuestos, más que por contribuir como debe de ser, y hacer planeaciones financieras. Busca más planeaciones fiscales. Oye, master pero también tienen la bronca de la inflación, ¿no? A ellos les pega más duro, o no les pega. Porque bueno, a nosotros ya nos llega, el otro estaba escuchando, el eh, tomate a 30 pesos en la central de abastos, que se supone que es lo más barato, ¿no? Uh -huh. Porque de ahí vienen intermediarios, hasta la tiendita de la vuelta de la casa, donde puede duplicar o hasta triplicar el precio, ¿no? Pero no sé qué tanto le afecta a los productores porque sé sí que están muy castigados, ¿no? Para el, el precio que le compran ellos, no sé si es lejano o cercano a lo que nos podemos comprar en la Central de Abastos. Tú que vives en ese terreno, ¿cómo lo ves? Mira, lo que el sector agrícola sí tiene un margen, pero es muy muy pequeño y realmente los que tienen un margen un poquito más amplio son los que son ya, pues llamaríamos acaparadores. Porque tienen bodegas, tienen almacenes, los almacenan ahí uno o dos días y de ahí los venden. ¿Cuál es el detalle? Pues que también tienen capital. Entonces para acaparar ocupas tener dinero, ocupas tener un capital invertido de 3, 4, 5 millones para guardar ahí el producto una semana, dos semanas y luego venderlo. Y no cualquiera tiene esos montos. Por eso, si bien es cierto, sus márgenes son más altos, sus gastos también son más altos. Y es por eso que ahí es al revés, ¿no? Porque realmente cualquier peso impacta de manera importante, ¿no? Y más en el sector del campo que pues tarda en regresar. El retorno de la inversión no es tan rápido como vender computadoras o fotos de, del astronauta, ¿no? Que eso puede ser más comercial. Y si, regresa, y si regresa, porque mira, ahorita, por ejemplo, en diciembre estamos teniendo unas heladas tan fuertes que algunas de las plantas que sembraron este año no están agarrando. Te hablo del aguacate. No están agarrando. Quiere decir que no están creciendo. Si no crecen de aquí a enero bye lo que sembraste, lo que invertiste en plantas, se acabó. No sirve. Y es por eso que tenemos que sembrar la, a la MJ, ¿no? Uh, también sembramos otra cosa verde, pero eso ya es otra historia. Sí, son las espinacas de Popeye. Sí. Perdón, mi estimado Pepe, creo que ya estás. Y ahora sí ya te ves. Te ves más mejor. Nos comentabas sobre el aguinaldo. Sí, no, no. No, es, es que el, hablando de, de enchiladas, ya se me antojaron los aguacates. Oye. Porque no, acá por el norte acostumbran dar el precio muy caro. Oye, una, un aguacate, una, un guacamole. Ya por eso estamos cambiando aquí las, las, las altas. Están utilizando las calabacitas. Sí sabían que podían, podemos disfrazar el guacamole con la calabacita. Pero ahí viene la nota, ¿no? Estados Unidos empiezan a migrar a eso, ¿no? Sí, porque... Pero es, es un chisme, es un chisme, eso es del lavadero de, de los ambi, ambientalistas, culpa de los ambientalistas. Entonces, los, algunos chefs que son de renombrada categoría pues han, han empezado a decir que no van a, a utilizar el aguacate en sus, en sus recetas... Entonces, eso sí les pegaría mucho a nuestros amigos de allá de la, de la región del condado del aguacate. Es una tristeza eso, ¿no? Sí, realmente sí. Y otro tema que venía he estado viendo últimamente es la famosa carta porte, que en parte de la carta porte, ya tenemos un chiste ahí local con la parte, eh, Estamos planeando que en teoría nos quedan pocos días para entrar, y digo en teoría porque anda el rum-rum un -rum pasillo que quieren otra prórroga. Realmente no es tan sencillo, no es como un CFDI, y además que le hicieron cambios a última hora, me he estado involucrando en este tema de la carta aporte. Realmente sí si es complejo. La logística, el sistema que debes tener, independientemente del PAC, necesitas tener en orden tus unidades, el número de serie, el chofer, porque me decían, oiga, ya qué chofer pongo? Pues, güey, o sea, cerrado de alta economía Y eso fue más, fue parte del cierre de 2021, porque se supone que en diciembre es mes de prueba. Vamos a entrar, si hay errores, no hay fish. Pero el primer, a partir del primero de enero, ya a a de su tierra. Ya, incluso ya pararon una unidad la semana pasada pidiendo la carta porte y al final se tuvo que darla ya la con la muy conocida, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer, tome su cuota para que me dejen la, la, la mercancía. Yo creo que eso se va a prestar a mucho, a mucho sí. tema de corrupción, muchísimo. Muchísimo. En todos los sí. niveles, porque estás de acuerdo que es guardia nacional, se supone, pero se puede apoyar de cualquier autoridad. Mi pregunta es, ¿qué debo entender por autoridad? Pero en fin, es más, hay retenes por ahí, por donde vive mi estimado Enrique, ¿no? Que hay doble retén sí. el bueno y el malo, y tiene que pasar por los dos. Incluso nos hablaban ahorita que venía, esperábamos un embarque a las 3 de la tarde, y ¿saben qué? Hubo retén puta, ¿y qué haces? Pues ni modo, echarle la bendición para que pase el retén sabrá Dios si es bueno o es malo. Pero eso ya forma parte también de la logística, de los costos, de la planeación, que hay un costo por ahí que no estamos considerando que es el, el tiempo, ¿no? Nos decían, no sé si les comenté la vez pasada, a una plática de un banco aquí en Puebla, y me enteré ahí que los chinos fueron los que acapararon los contenedores y por eso a nivel mundial hay escasez de contenedores, están carísimos, los fletes marítimos están a más no poder, no se digan los fletes aéreos, en aduanas están hechos un desastre porque todo está llegando al mismo tiempo, en sí todo se está encareciendo y decir, va a haber productos que no creo que lleguen al destino en época navideña. En la mañana estaba escuchando el tema de las camionetas, ¿te imaginas? ¿Se imaginan, Masters, un BMW lujoso, muy bonito por fuera, pero sin pantalla? porque no han llegado los chips que se necesitan para la tarjeta que maneja la pantalla. ¿Se imaginan eso? En Puebla tuvieron que parar dos semanas en la producción del JETA por la falta de chips, y no solamente en eso, en muchas cosas, ¿no? Y eso forma parte de la planeación de negocio, como bien decía el Máster Efra, no todo es fiscal, hay muchas cosas más en donde podemos estar involucrados, y debiéramos estar involucrados, ¿no? Y ustedes, muchachos, cuéntenme qué están haciendo de planes de cierre de año, de inicio de año. Si me permiten, máster, vamos a ver, a saludar aquí a redes sociales. Juventino nunca nos falla. Buenas noches, bienvenido. Tampoco nos falla mi estimado Amalio, que nos dice buenas noches a los tres mosqueteros, aunque eran cuatro, pero somos cinco. Parece a los perritos, pero al revés, volteado. Lucas, bienvenido. Yes. Este, es Buena pregunta, Juventino. Onta, Antonio, ya lanzamos la alerta Amber Este a las galaxias. Y hemos mandado la señal Juan Jaime Mausán que nos ayude a ver si por ahí lo encuentran. Eh, Amal dice, el lunes, inicio de semana, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Ah, es la canción, ¿verdad? ¿De quién era esa rola? ¿Te acuerdas, Pepe? No voy a trabajar, no voy a, no trabajar. Voy a trabajar. Sí, sí, sí, tengo aquí la... Ahorita te digo dónde. Déjale, pregunto al al santo patrono. Ándale, a San Google, que todo lo sabe, Malena, un gustazo que tú nos acompañes, este, no creo que se manifieste Antonio, por ser rumora que quedó muy mal del ojo derecho, pero no sabemos a ciencia cierta si fue el ojo, el ojo del huracán, digo, no ha acabado la tormenta. Juventino, ando, lo que decías, ¿no? Él sí lava los trastes, bien. Eh, ¿Quién más por aquí? Giovanni, el contador Antonio, descansa, pues siempre descansa Giovanni, Entonces, por eso le decimos el astronauta, más bien no se presentó, es como dice, es que no fui a trabajar, no, pues nunca trabajas, pero te presentas al menos, ¿no? Teodoro, Teodoro Guerrero está haciendo falta, exactamente, mi señor Teodoro dice que no aguantó Carrilla, el buen astronauta. ¿Cómo lo supo? <ríe> pura intuición, pura intuición. No, si vieras aquí el aire como, como somos, imagínate en lo privado. Héctor Ramírez, saludos, qué bueno que nos acompañas. Otro cliente frecuente, William González, saludos. Comentino y se letero y es real que decía solcito, trabajador sin celular. No importa escolaridad, pero muy importante que sea obedecer. Lo bien Palacio Nacional, creo yo también, o ahí por San Lázaro, ¿no? Este, ah, Chihuahuas. Por aquí un tal Antonio Aranda nos manda saludos. No sé si le han de haber hackeado su, su perfil, porque ya saben que siempre se lo cierran, que lo hackean y que no sé qué, y que la manga del muerto. Está muy extraño porque se autoenvió 75 estrellas. Ah, carambola, no, sí está hackeado. Está hackeado. Está hackeado. Pero no le hace que nos las envíe que tiene. Total. Me es, caen muy bien esas 75 estrellitas. Así es. Esteban Elizalde, mi estimado Esteban, la misma pregunta que tú haces nos la hacemos todos el día de hoy. Aldo Jesús Nieto, saludo mi estimado González Edgar. Aún está disponible el curso de reciclo. Este, no sé Rubiel, no seas malo, a ver si me, nos puedes dar información, yo creo que sí. Y si no lo volvemos a dar, aunque yo no sepa del tema, pues no está tan complicado. <ríe> Ajá. Los clientes están confundiendo que será empezar el primero de enero y hay contadores que eso le dicen sobre cartaporte. La desinformación, muchachos, está canija, canija, canija, canija. Si vieran lo que compartimos en el chat de los paradigmáticos, créanme que podríamos hacer un libro de historias de terror de todo tipo, de Repse, de cartaporte de pago de aguinaldo, de las tasas rotas, de que lo que le pasó a Toño, pero bueno, mi estimado Efraín, ¿qué opinas? ¿Qué comentario nos tienes? Yo sigo preocupado por Antonio, déjenme mandar otra alerta a Jaime Maussan. Por favor, nuestro, ya a ver si don Jaime nos, nos apoya con ello, con esas investigaciones tan profundas sobre ese tema, a ver qué, qué pasó con nuestro querido Toño, ¿no? y fíjate que comentabas esta cuestión de la carta aporte, ¿no? Que ha generado pues todo el revuelo durante todo este tiempo, pero para el 2022 uno de los cambios importantísimos es que si se trasladan bienes y dentro del territorio nacional sin contar con el CFDI de ingreso de traslado que contenga el complemento carta aporte, se considera delito de contrabando. Con este temor, con, con esto, yo quiero imaginar que va a suceder algo muy parecido a, a lo que sucedió en el REPSE. Vamos a ponerle capta a todo para evitar que se pueda considerar como la cuestión de contrabando. Entonces dices, pues, cuando sí te aplica verdaderamente esa cuestión de la carta aporte? Y, y pues no vayan a pensar algunos amigos que solo por el hecho de, pues como ya tengo, traigo mercancía, pues mejor hago la carta aporte y va a haber una infinidad de, de, de esas situaciones como queriéndose de curar en salud, ¿no? Decir, bueno, pues ya traigo la carta aporte por si las moscas, ¿no? Es, ya tengo el rep por si las moscas, ¿no? Entonces generamos una cuestión de confusión, o se genera una cuestión de confusión con, con este tema, porque si en una inspección no se cuenta con ese documento, pues ahora ya se considera un delito de contrabando. ¿Qué eh, problema tan, tan difícil de sortear para el siguiente año, no? Entonces, pues sí, imagínate, me voy a cambiar de casa, me voy a llevo mis documentos, llevo mis papeles o llevo mi impresora, mi computadora, entonces le pondré o no le pondré carta aporte, ¿no? No se vaya a pensar que estoy este, realizando una cuestión de transportación de bienes. Entonces, pues yo creo que es importante ponerse a analizar por qué el motivo de, de los cambios, no solamente tomar la reforma como, pues es que ahí dice que se transporta, pues tiene que llevar carta aporte creo que, que siempre tenemos que infundir al estudio, al saber por qué de las cosas, eh, eh, el motivo por el cual se realiza esta modificación o se incorpora esta situación y no nada más tomarlo a la ligera y decir, bueno, pues es que así lo señala la ley y así lo tengo que hacer. Yo creo que hay que hacer todavía más análisis eh, para que quede eh, más claro cuándo sí se tiene que aplicar ese complemento y en qué casos no, todavía sigue habiendo todavía Muchas dudas y a pesar de que ya estamos prácticamente a muy pocos días para que se empiece con el ensayo y el error de la denominada carta aporte, pues ahora mi temor es que a partir del primero de enero se pueda configurar un delito de contrabando. Creo que ahí hubo una cuestión de exageración, ¿no? En el sentido de solo por no contar con un complemento, porque ni siquiera es este en sí el comprobante fiscal, solo por un complemento, porque incluso en el de traslado, que estoy transportando mi propia mercancía, en la cual yo soy dueño, y solo por no incorporar el complemento de cartaporte, ya, delito de contrabando, creo que eh, eso no, no, lo tenemos que tomar muy en cuenta para, para el próximo año, mi querido maestro. Eso incluso estábamos revisando las reglas de este rollo, el cartaporte, y menciona ciertos unidades que son sujetas, ¿no? Camiones de doble eje de, no me acuerdo cuál era, eran tres tipos de transporte, ¿no? Porque me preguntaban, oye, tenemos camionetas de promotoría y a veces los promotores que se llevan una cajita, dos cajitas, tres cajitas también y decían, y fíjense, a mí me lo dijo el ingeniero en sistemas que está haciendo todo este, el know-how de sistemas para poder emitir el, el complemento. Me dice, oiga, no, porque nada más me están enumerando estos tres tipos de unidades y son los únicos que dicen la regla. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces los domingos que yo salgo de Uber con mi bici, pues no voy a tener FIC, fi, digo, problema. Entonces, este, como bien dices, más Efra, hay que echarle lectura. Las redes sociales están bien para saber que hay algo por ahí, pero yo sí les pido, muchachos, que no lo tomen en firme, porque luego me preocupa, la gente que no tiene conocimiento, que bueno, lo malinterpreta, ¿no? Como los diputados y senadores. Pero como contadores que propaguemos ese tipo de información, ahí sí está lo complicado. Ahí sí me preocupa. Ahí sí yo le diría a esta mujer de los miércoles, no sean malos, digan que estos no son noticias, ¿no? ¿O cómo ves, mi estimado Enrique? Ese programa de los miércoles me encanta, ¿no? Porque cada... Nos ganan en los memes, sacan unos muy buenos. <risa> <risa> ese que dijeron de que no es mentira pero tampoco es verdad o no es mentira pero exageran digo, no, no les voy a llegar por más memes que se me ocurran, no les voy a llegar son buenísimos estos pero mira, eh, entiendo lo que dice Efraín en el sentido de que hay que entender a la esencia de la regla eh, yo manejo transportistas y efectivamente a ellos, pues no hay que preguntarles si se puede o no se puede aquellos que se dedican a la actividad de autotransporte federal permisionado por Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues ni pregunten. O sea, ellos derechito. Cada flete, cada vehículo, Thornton, Rabón, trailer, seca, se pues claro. frío, todos van para allá. A ellos no, no veo por qué haya duda e incertidumbre. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde viene la primera incertidumbre? Que todavía sea un anteproyecto del anteproyecto. Mientras no esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, señores, podemos imaginar lo que quieran. Yo tuve una situación ahora que estaba dando un curso, que estaba diciendo, esto es lo que dice la regla. Y alguien me dice, no, eso no dice. ¿What? Y en ese momento yo me meto y efectivamente, antes de 24 horas, o sea, yo había dicho algo, lo analicé, lo constaté, y al día siguiente que el curso ya decía otra cosa. Así estamos ahorita, traemos esa incertidumbre de que la autoridad de un día para otro te cambie las reglas De un nodo que es obligatorio te lo vuelvo optativo Entonces cuando veo por ahí alguien vendiendo un curso del CFDI 4.0 Les digo, ¿ya está en el diario oficial? No, no le hagas caso De aquí a que lo publiquen le van a hacer 20 parches Oye, que va a salir la nueva Espérate que la publiquen, ahorita es un chisme de lavadero ¿Cómo son los chismes de lavadero? Te lo cuento a ti y la vecina le agrega algo más. Y el otro le agrega otra cosa y al último al final es algo diferente. Así estamos ahorita con lo de carta cartaporte y así estamos con muchas cosas que siguen siendo chismes de lavadero hasta que no los vemos en el diario oficial. Es muy complicado decirte esto es así. Entréndase el famoso CFDI 4.0 porque a como lo traen. Ah, sí, es buen punto de venta, ¿no? Y algo que estaba viendo, tanto parece como el traslado, es el tema del código postal, ¿no? Del destino, porque me decían que el SAT sacó un catálogo de códigos postales, no sé si a ustedes les pase, en donde estamos, para el municipio, la calle se nombra de una forma, para el estado, de otra forma, para CFE, de otra forma, es más, hasta cambia de colonia. Entonces digo, bueno... Y todos son autoridades, ¿eh? Todos se emitidos por una autoridad. Digo, ¿cuál es el bueno y a cuál voy a asociarnos ¿No? Porque me decían no hay contador. Y si me voy al pueblito recóndito donde voy a entregar, este, porque hay colonias por ¿no? Hay colonias que existen físicamente, pero en ningún lado lo tienen registrado, ¿no? Oye, ¿y qué código? Y nos quedamos viendo todos. Pues como dice el SAT, el que más se acerque, ¿no? Porque eso también es un problemón, no creado por nosotros, ¿no? Y es más, me dicen, si tú generas el código postal y no coincide con el del catálogo, no te vas a dejar timbrar el famoso CFD de traslado, empezando por ahí. Y esas chambitas que dices, ah, es una nada, créanme que lleva su tiempo, ¿no? Y hay que meterse como en todo a conocerlo. Pero Pepe Soto, tú que nos comentas, oye, me quedé con la duda, ¿cómo pagan el lunes? Al contador, porque el contador es bien chambas, o es, o es donativo. Oye, es que si este también es una pregunta muy recurrente, sobre todo en el, en el área de las oficinas, porque traemos esa confusión de, de que los patrones consideran al contador como un trabajador de confianza. Y como el trabajador de confianza, casi siempre le pagan un poquito más entonces, no tiene derecho a cobrar ninguna otra prestación, lo cual es totalmente falso. Aquí todos somos iguales. El hecho de que seamos trabajadores de confianza, algunos, no todos, primero tendrías que analizar la, la, la categoría de trabajador de confianza y ver si tú encajas en esa definición. ¿Dónde la encuentras? Si quieres checarlo, eh, lo puedes hacer en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 9. Ahí viene la definición de trabajador de confianza. Y si tú volteas a ver tus, tus funciones, tus responsabilidades, pues muchas veces no hacen ninguna de esas tareas que están ahí relacionadas. Así que no entras en la categoría de trabajador de confianza. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando estamos en la materia esa de relaciones laborales, Oye, tenemos tres tipos de trabajadores, el trabajador de confianza, si en tu empresa tienen sindicato, el trabajador sindicalizado y el de confianza, el pues, de confianza sindicalizado y el que no es ni de confianza ni sindicalizado. Los ¿Cómo se llaman? El que está en el limbo. Astronauta. <risa> Sería como el astronauta, fíjate, porque no estás en ninguna de esas dos categorías. Perfectamente válido, ¿no? Puede ser, no sé, mi, mi auxiliar de, de oficina no es sindicalizado y tampoco es de confianza, ¿sí? Porque no realiza esas labores que están contenidas en este artículo 9. No te digo cuáles son no, para que vayas a consultarlo. No creas que te voy a decir mentiras. Entonces, ¿tienen esa falsa idea los patrones? Fíjate que los contadores no tienen por qué cobrar. Como la perrada, ya sabes que la perrada cobra su servicio doble, el salario doble por el servicio prestado. ¿Y tú sí, como con el doble o, o triple? triple? ¿Eh? No, doble o triple, Pepe. Doble o triple. Dos más uno son tres. Ah. Pero es doble. Pero es doble. Específicamente y claramente está contenido en la Ley del Trabajo que es un servicio, el pago del salario, es doble. Pero fíjate, tú el, el lunes, el tercer lunes de noviembre, lo vas a cobrar. Trabajes o no trabajes, tú lo cobras. Pues ahí hay un pago. Si acaso eres eh, un, un contador bendecido por la mano de Maradona, la mano de Dios, entonces te van a pagar un salario doble. Entonces, el día que te pagan, trabajes o no trabajes, más las dos veces tu salario por sí haberlo trabajado y que sí te lo reconozcan y que sí te lo paguen, dos más uno nos da tres. Por eso la gente lo considera triple. Yo no me voy a pelear y a los trabajadores les digo, sí, está bien, es triple, pero ya sabemos que es doble más tu día trabajes o no trabajes. No hay problema, no hay problema. No. Pero son válidas las negociaciones donde yo pido otro a cambio, ¿no? No, no son válidas, mi estimado Quique. Ah, caray. No, no son válidas. Eh, estrictamente la, la ley señala que si tú lo trabajas, te lo tienen que pagar. Bueno, bueno, no seamos tampoco tan rasga, rasgadores de vestiduras. Se pueden hacer varios varios movimientos, siempre y cuando pues, el trabajador esté de acuerdo, que no sea una medida unilateral. Yo he visto, por ejemplo, por ahí varias, algunas empresas en las cuales prefieren cambiar el día hacia el sábado, por ejemplo. Nos sale mejor que porque las máquinas no pueden enfriarse, la que, lo que sea. no. Es más, es más susceptible laborar el lunes y descansar el sábado. Conozco muchas empresas, hemos hecho convenios con el sindicato en donde trasladamos el día sin ningún problema. Entonces los, los trabajadores sindicalizados están conscientes y aceptan descansar, por ejemplo, de esta semana, descansar sábado y domingo y venirse a chambear el lunes, antier, sin ningún problema. Por eso no, no, no te... estrictamente no debería ser, pero mientras haya aceptación por parte del, del, del sindicato, de los trabajadores, no estás violentando ningún derecho es simplemente un cambio de día. O sea, este tiene tantas aristas que nos podemos llevar fácilmente toda la, toda la sección, pero no les quiero robar cámara, muchachos. No, no, no. Adelante, adelante. Este, fíjense, muchachos, les quiero compartir que ahorita lo que me puse a hacer ya como plan de cierre de año y para arrancar bien el 2022, Voy a empezar a mandar, atentos correos, a toda mi gente interna. Ay, yo, pensé que los CFDI. ¿Eh? yo pensé que ibas a mandar CFDI de fin de año. A eso iba, a eso exactamente <risas> iba. A ver, ¿cómo te.. Tengo, tengo el tema de que las cancelaciones de CFDIs, si vienen la cantidad de CFDIs que me cancelan al mes, y yo que pregunto, ¿por qué? Ah, es que no iba bien el número de piezas, el precio iba mal, no, lo mandé a otro nombre. Este, me tuve hace rato tuve a la hora de la comida me habla un cliente molesto porque dice oye me emitiste una factura en octubre con PPD, no, perdón con PUE y te hice tres pagos, así que quiero que me las cambies y me las refactures con PPD y me des el complemento de pago. Le digo oye y si fue una factura con PUE porque hiciste tres pagos no, el error fue tuyo por haber emitido la factura así, mira no sé si fue mi error porque yo no facturo a eso iba Enrique, yo no facturo pero si tú hiciste tres pagos fue octubre estamos noviembre ya cerrando noviembre y me vienes a reclamar ahorita y quieres que te haga un PPD con complemento de pago pues cuando se está dando cuenta, se está dando cuenta el día 17, ya que va a pagar los impuestos del mes pasado, descubre esa porquería perdón, ese error que cometió exactamente, es a lo que voy, digo, ahora ponte a ver, te cancelo esa factura y qué es lo que queda sobre la mesa tú pagaste en octubre te voy a dar un CFDI de noviembre para noviembre ya está pagado de dónde se sacó el PPD es que esa no te va a servir ni a ti ni a mí o sea que no sirve es otro, ya saben cómo me las gasto, dije no <risa> tu única pinche solución es pues y te la hago en tres y esto porque estoy de oferta como. pero para la próxima te ponen las pilas entonces te estoy mandando mensajes diarios con diferentes temas a todas mis áreas porque al final los voy a, a reunir a todos porque ahora entiendo al abogado, Enrique. Hay muchas deficiencias en la elaboración de CFDI y ya estuve viendo. Uno, falta de conocimiento. Dos, falta de un perfil adecuado de quien factura. Me ponen al ayudante del ayudante, al becario. Me, neta que me ponen al becario. Tres, lo quieren sacar día rápido. Cuatro, ahorita el tema que vamos a tener es es que como no me, no me acepta la cancelación, facturo y después cancelo, ¿no? Y, y ahorita les, y les ponía muchachos, los dejo en el aire, el tema que le preguntaba aquí a los paradigmáticos, oye, la cancelación o el cambio en cancelación para el 2022 es que se cancelan en el solo, en el mismo ejercicio en que se emite el comprobante fiscal. ¿Qué quiere decir? Que en enero dos mil no puedo cancelar 2021 mil Me dicen es que no puede ser retroactiva la ley. Dicen es que es norma de procedimiento. Es lo que quieran y manden. Y yo estoy mandando mensajes. Póngase las pilas. Y ahora sí como el SAT me está haciendo a mí, yo hago lo mismo. Por cada error, tanto es de multa, tanto es de impuesto. Y el que no se mueva, el que no haga bien las cosas, va a tener que pagar las consecuencias. Y sí. después vio con Pepe Soto porque ese es incumplimiento del contrato, si ¿sí? o no, Pepe? Efectivamente. hay instrucciones que no cumplen, entonces ahí, uh -huh. con todo perdón, con la perdón o te, me resalces el daño o adiós relación laboral. Sí. Pero ante el, este terror que traemos del SAT y todos los detallitos que salen a flote, neta que me puse a ver todos los detalles, digo, no manches, y yo tengo... Siete personas facturando diferentes, diferentes formas de pensar, profesión, lo que ustedes quieran y manden y tengo que unificarlos. Mi recomendación es manden atentos avisos a clientes. Ojo, no te voy a cancelar. Ah, incluso por ahí alguien, <ríe> ándale, exactamente, los post-it, ¿no? Voy a poner a, a mi puerta, si vas a cancelar, ve. Y... No, no, no, eso está muy fuerte, ¿no? porque puedo estresarlos y voy contra el anón 035 pero bueno yo les recomiendo muchachos y estoy empezando con eso, no sé si les funciona o no correos diarios, así como el meme del día las oraciones del día, digo cuidado con este tema porque no vas a afectar a ti solamente, sino a toda la empresa y la gente que depende de la empresa, ¿cómo ves Master Efra? me estoy pasando de lanza no, totalmente de acuerdo. Fíjate que después de tantos eh, especialistas o, o especialidades, cursos, diplomados en materia de CFDI, todavía siguen existiendo muchas dudas. Por eso también la cuestión de la cancelación. Eh, la autoridad comenzó a observar el tipo de la cancelación. Yo creo que, que en primera instancia lo que se pensó es que iba a ser poco frecuente que se llegaran a cancelar los comprobantes. Sin embargo, se ha observado pues el cúmulo de errores que se han contenido en los FDIs que fue necesario primero establecer un candado sobre cancelar el comprobante con la autorización del receptor. ¿no? Y ahora para el 2022 cancelarlo pero solamente en la cuestión del ejercicio fiscal. Eh, la gran pregunta para nuestros queridos amigos que nos acompañan en el Facebook sería, ¿en qué momento estoy yo obligado a tener que emitir un CFDI? El artículo 29 establece que por los ingresos, por los actos o las actividades y por las retenciones yo tengo que emitir un CFDI, pero no establece un momento preciso. Pero si vamos al 29A, se establece claramente esta cuestión que determina el tipo de comprobante, el PPD o el PUE. Esta cuestión que determina y, y, y, y la norma la norma establece si la contraprestación se paga en una sola exhibición o no se paga y la gran pregunta en el ámbito de las operaciones es en dónde está tu contraprestación para saber si esta se ha liquidado o no y pareciera ser que eso queda relegado y va generando confusión al momento de desconocer precisamente cuál es la contraprestación. Siempre va a haber una prestación y del otro lado la contraprestación. ¿Y qué es la contraprestación? Generalmente el pago. De un lado está la prestación del servicio, la entrega del bien eh, como prestación, o bien el otorgamiento del uso o de temporal. Y por el otro, en términos muy generales, la contraprestación, que es el pago del precio, el pago del honorario o el pago del, este, del, de la renta. Entonces, esas son las contraprestaciones. Entonces, cuando, por ejemplo, eh, en el caso de un inmueble, me llegan a pagar una parte de la renta, se dice, ah, tengo que emitir un CFDI por el pago. Yo diría, no, tienes que emitir un CFDI por la contraprestación que es la renta. Ahora, la contraprestación no se está pagando en una sola exhibición. Esa contraprestación es la que va a llevar la forma de los complementos de recepción de pago. Y entonces, por eso se van enlazando, dependiendo con la contraprestación. Pero, ¿qué ha pasado así como con el REF con la carta porte o sea, el futuro? Pues pasó con el CFDI algo bien curioso. Yo he observado, según la norma, y basándonos en el 2929A de código, el obligado a cumplir con los requisitos es el que emite el comprobante. Es decir, en este caso, su servidor es el que tiene la obligación de, cumplir, de emitir un comprobante con todos esos requisitos. Es decir, la norma le establece al emisor todo lo que tiene que hacer. Pero en la práctica... Parece que es al revés. Le tengo que preguntar al receptor cómo quiere su comprobante. ¿Lo quieres con PPD? ¿Lo quieres con PUE? ¿Cuál va a ser el uso, el uso del CFDI? ¿Cuál va a ser el, el, la clave de producto o servicio que quieres que yo le ponga? Pareciera ser que estoy descargando lo que a mí me corresponde realizar en el receptor. Y muchas veces hemos encontrado esos famosos correos, donde me dice, quiero que me emitas el CFDI con estas características, y si no, no te pago. Volvemos a lo mismo, es que esas son obligaciones del emisor, no del receptor. Al receptor, lo único que se le pide según la norma, es que solicite su CFDI, en ningún momento se le dice al receptor, y verifica, y valida, y, y condiciona, etcétera. No, Nada de eso. Sin embargo, ya en, en la operación pareciera ser que entonces yo no soy responsable de cómo lleno mi CFDI, sino que todo se descarga en el receptor. Por eso, si el receptor me dice compue, compue tiene que ser. Si el receptor dice que la clave de producto y servicio tiene que ser con el código 01010101, bueno, pues así lo tengo que hacer. Que si el receptor me dice que eh, tengo que emitir complemento de recepción de pago, entonces así lo tengo que hacer. Y, y cuando desde mi óptica, según la norma, soy yo el que debe de cumplir con esas obligaciones. Pero pues ya en la operación se ven las cuestiones sumamente diferentes, ¿no? No, no se Pero aterriza. Se entero, nada más debería hacerle una pregunta a mi cliente. ¿Qué uso le vas a dar al CFDI? Punto. Y eso, mi estimado Quique, ya para el 2022, todavía en el 2021 puedo quedarme caído, pero ya para el 2022... O puedo poner la, la que me guste. ¿sí, no? Así es. Así o es. por definir, para no pelearnos ya. Es correcto, correcto. Por definir. Oye, es que eh, tienes que ponerle deducción personal, gastos en general. No va a salir realidad, a la precarga. La, la realidad <risa> es que yo tengo que definirlo, y es más, va a ser al momento en el que vaya a ejercer la deducción. Entonces... Lo más preferible, pues, sería por definir, ¿no? Tan sencillo. Pero bueno, creo que nos complicamos a veces mucha la existencia en esos temas. Y además, exactamente las reglas están así para complicarse. O sea, ¿ve cuántos candados tiene ahorita un CFDI? Sí. ¿Cuántas el, claves? ¿Cuántos catálogos? El super CFDI. Super, me... perdón, y no Entonces, digamos de... que estamos viendo cuántos requisitos mm. debe de cumplir y luego sus requisitos te los suben al código en la reforma 2022 ya no te puedes equivocar efectivamente fíjate retomo el tema que me dijo ahorita Martín yo también tuve pláticas con dos facturistas esta semana yo sí también les di su amenaza perdón les di su plática <risa> di... motivadora motivadora sabes qué el día 25 26 de diciembre me tienes que determinar bien cuáles facturas PUE te van a pagar. Le vas a decir a todos los clientes, si no me pagas hoy, la próxima semana voy a cancelar tu CFDI. Porque si el día primero hay un CFDI de ingresos PUE que no te han pagado, el IVA tú lo pagas. No, contador, tú lo pagas. Oye, que está bien, no pagues el IVA, paga la multa del 5%, que es la que nos van a cobrar por emitir un CFDI mal hecho. Le hicieron así como el meme de José José, ¿no? Se quedaron así, o sea, todo eso pasa, todo eso pasa. Esa es la consecuencia hoy día de un CFDI mal hecho. Antes era nomás una regañada y un zap a la, que hace la factura. Ahora no. Ahora es impuesto y multa. De ese tamaño es lo grave del escenario 2022 que tenemos desde ahorita, ir previendo y capacitando a la gente y decirles, no hagas mal el CFDI, vigila esto, si es PUE. El 27, el 28, el 29, dile, paga, paga, paga. Si llegó el 29 y no te paga, cancélalo dentro del mes. Cuando me dijo a mí la señorita, oye, pero, ¿qué puede pasar? Mira, haz de cuenta que ahorita es 2022, ya no te preocupes, ¿qué puede pasar? Haz de cuenta que ahorita es 2022 y el 29 me los cancelas todos. Porque donde me los dejes vivo, te vas a acostumbrar a, lo arreglo el lunes, y el lunes ya es 2022, y ya no vas a poder cancelarlo, ¿y quién va a pagar la multa y quién va a pagar el IVA? Entonces, de ahorita, disciplina. Si le haces PUE, que te pague el 27. Y si no te pagó el 27, el 28 dices, voy a cancelarlo. Oye, te pago al rato. No. ¿Sabes qué? Por disposición. Todos los que sean PUE, más tarde el 27 se pagan. Ya el 28 no vamos a navegar con nadie. Ya vamos a solicitar la cancelación. Digo, ¿Oye? es lo que yo estoy pro proponiéndoles a todos mis clientes. Y he tenido una gran aceptación, sobre todo cuando mencioné la palabra multa. ¿Y sabes cuál es la bronca, Enrique? Que el tema de la aceptación de la cancelación. Vas a estar otra vez en manos del cliente. Bueno, del, yo digo, no es el cliente, es un contador mal informado que está mal informando al empresario. El, el cliente es con quien haces los negocios. Pero el contador que está en redes sociales viciándose y viciándonos, ya, ya me pasó. Y yo pregunto, oye, ya saben, ya quedó muy claro, creo. Que las notas de crédito no pueden dejar sin efectos a una factura. Ya el SAT lo repite hasta el cansancio. Incluso dice debe haber elementos del por qué emites una nota de crédito. Artículo 25. Devolución. ¿Cuál es la evidencia? Que entró el producto, ¿no? Bonificación o descuento, que tú lo otorgaste porque debe haber una razón de negocio y si quién rascarle más, ¿no? Pero para dejar sin efectos una factura, entonces, yo me puse a pensar, porque tengo clientes de esos, oye, no me aceptan la cancelación, me llevé con una tienda departamental Moss, lo que tiene su sede en Veracruz, más de un mes, solicitando la cancelación, porque ellos ni la reconocían para pagar en su portal, me la rechazaban, la solicitaba la rechazaban, la, hasta que ya hablé directo con la persona, oye, tengo esta bronca, ah, manda un mail con la solicitud y listo, puta madre, por ahí de haber empezado, ¿no? Pero no estoy, yo no me encargo de ese tema. Pero bueno, ¿qué pasa cuando tengo que cancelarla? a cancelarla y el cliente me dice: No, ¿qué hago? Voy a pagar doble y además me pide refacturación. Voy, ya no la puedo cancelar. ¿Quieres la factura? Si no hay factura, no me pagas. Acumulo doble B, no puedo deducir. Entonces, no nos metamos el pie, muchachos. Necesitamos trabajar todos en buena onda, organizados, disciplina, porque esto está cada vez peor, ¿no? No sé cómo lo ven, muchachos. Pues, fíjate, me estimado maestro, en esa cuestión de la cancelación, eh, el cambio que hay para el 2022. Las facturas, los comprobantes, los FDIs que se lleguen a cancelar, deberán de justificarse y soportar uh, soportarse documentalmente el motivo de la cancelación es decir tengo que si yo no tenía la cuestión más que la llamada telefónica de decir bueno pues por favor vamos a cancelar este comprobante y listo queda arreglado el tema pues hacia el futuro es envíame la solicitud para cancelarlo este diga dime por qué se va a cancelar en dónde está el error ¿Cuál fue eh, eh, la irregularidad que tiene el comprobante para poder acreditar hacia el futuro, en el caso de una revisión, justificar y soportar documentalmente el motivo de la cancelación del comprobante fiscal? Lo que quedó en duda es, bueno, ¿y qué pasa si yo no lo acredito? ¿Tendrá efectos de ingreso acumulable ese comprobante por el cual yo no acredité? O simple y sencillamente, bueno, pues, no fue una operación que se haya realizado. Entonces, cobra relevancia, como lo comentaba Enrique, saber en qué momento debo de manejar, eh, requisitar adecuadamente el comprobante con este tipo de relación 04 4 de, de sustitución, porque si no, voy a tener un problema grave hacia el futuro. Entonces, pues, eh, sí, sí será interesante ver, comentabas el, el, el, el tema de las revoluciones, de los descuentos, de las bonificaciones, por qué se realizó, cuál fue el motivo y también en el ámbito de las cancelaciones, cuestiones que tenemos que como lo señala Enrique, estar practicando en este último mes como si fuera ensayo y error, para que ya entrando en el 2022, pues ya eh, sepamos qué políticas vamos a seguir, ¿no? En el caso por ejemplo de, de control interno, se tiene que si yo te emito un comprobante ¿pues? tienes tres días para realizar el depósito es decir, tienes las 72 horas que me otorga la norma de poderlo cancelar sin tu aceptación. Entonces, te doy esos tres días. Si tú no me depositas en esos tres días, se cancela y no necesito todavía tu autorización. ¿no? Entonces, es todavía un, un espacio que podemos estar manejando precisamente para evitar esos problemas hacia el futuro. ¿no? Entonces, el problema va a ser cuando... En el futuro yo haga esto y me cuestione la autoridad, oye, ¿por qué lo cancelaste? Pues es que no me pagó los tres días, ¿no? Entonces, Oye, pues te hubieras esperado porque a lo mejor el cuarto, el quinto, sí te lo hubiera pagado. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar con, si se justificó o no el motivo de la cancelación? Entonces, va a estar muy interesante esas situaciones que se vienen a presentar y, y seguramente veremos preguntas de ese tipo en las redes sociales. Veremos historias sí. de terror, maestro Efra. Totalmente de acuerdo, me quiero... No, Historias se este interrumpen? ¿Sí? No, no, nootras, no, no quiero imaginarme quién, ¿quién va a respetar esas reglas. Y es que la regla ahorita no dice 72, dice 24 horas. 24, sí cierto. Pero es anteproyecto, relájense, todavía es anteproyecto. Ah. Sí. <risa> Oye, 24 horas a partir de tipo del centro, o del Pacífico o... Y si mi cliente es un extranjero, ¿qué? ¿Le aplico el horario del Pacífico o horario del Este? Oh, no, no, del este no creo, porque ese sería indebido, ¿no? Pero puede ser, puede ser del oeste, ¿no? Puede ser del oeste, sí, sí. Este, oye, Pepe, creo que también en nóminas el tema de los FDIs hay que revisarlos, ¿no? Ya ahorita, porque el año pasado me ocurrió, teníamos hasta el 28 de febrero para corregir la basura en los FDIs de nómina, pero este cambio también aplica a FDIs de nómina, ¿no, Pepe? Sí, definitivamente, porque vamos a tener que hacer ese ajuste también a más tardar, pues el 31 de diciembre. Yo quiero ver al, al nominista pagando la última nómina del año, porque ya, ya los hemos estado acostumbrando a que sobre todo los que tienen la nómina catorcenal o la nómina semanal, que luego tienen días de un mes y del otro, ya los he estado acostumbrando a que aunque tu nómina contenga días del 2022, tú corta esa nómina, córtala y termínala el día 31. Ya desde ahorita tienen que empezar a revisar sus FDIs para, en caso de que se tenga que hacer algún ajuste, pues no, no sobrepase la la fecha del, del día último yo todavía tengo la, la sensación de que no nos va a pegar bueno, y ahorita lo, lo comentó el maestro Efra que sí nos va a pegar el, la cancelación en el 2022 entonces ya con eso pues voy a cambiar ya la yo también mi, mis propias reglas de las clases porque ¿saben qué? o se ponen las pilas y se fijan muy bien que los, los FDI ya estén debidamente cotejados, que te, este, tengas la completa seguridad de que el SAT los tiene en sus registros, que tú los, los hayas emitido, que hayan sido procesados y que efectivamente los tenga el SAT y que no tengas tú errores, porque es muy común. Debiera ser ya mínimo el error de expedir un CFDI a nombre de un trabajador es que no está registrado en el RTC ¿no? desde el momento en que lo estás contratando, en ese momento verificar la existencia del registro de ese trabajador para que cuando hagas desde el primer timbrado ya tengas la seguridad de que no vas a tener problemas de, de di discrepancia con el SAT dentro de uno o dos años que no te van a reconocer estos, estos timbrados y vas a tener problemas de, de su deducibilidad de la, de la nómina Fíjate, ahorita que comentas eso, Pepe, me he visto que muchos eh, eh, generan sus AFIs a través de un sistema, de un software, ¿no? Si sí. el software te dice ya está timbrado, chulada, no hago más, pero no hacen verificaciones manuales adicionales. Se los digo porque me pasó. El sistema decía timbrado, y nunca apareció timbrado en el portal del SAT, cuando llegó el SAT y nos dijo, ¿qué hubo con esto? Salieron N cantidad, y me decía, cuando empezaron a revisar, ¿qué cree el contador? Se brincó un trabajador, se brincó 10 trabajadores, ¿cómo se brincó? Y eso es por la intermitencia de la página del SAT para el timbrado, ¿no? De mi sistema, al PAC, del PAC a la página del SAT, y luego de regreso, pueden pasar N cantidad de cosas que... Insisto, podemos escribir un libro y se nos va a acabar la vida sacando todo lo que pueda ocurrir. Yo siempre como auditor decía, a ver, vamos a ver, acumulado de nóminas del sistema, me tiene que amarrar con lo registrado en resultados, con lo que se retuvo, con lo que se enteró. Okay. Pero ahora hago un doble amarre que para mi mala fortuna no checa ninguno de los tres. Contabilidad dice una cosa, el okay. acumulado del sistema dice otra cosa, y el acumulado que haga saco de los CFI de nóminas no, me dice otra cosa. Es otra. Mm -hmm. A quién matamos. Y ya estamos con el tiempo encima, ¿no? Por eso, eso lo aprendimos el año pasado y empezamos a hacer cierres mensuales como Mensual. si fuera cierre anual. A, a, a volar. Oye, es que no timbré la PTU. Me lo dices en octubre. Y no se enteró la retención. Y vas para atrás, y actualización y recargos y lo que quieras y mande, ¿no? Entonces. En nóminas es una chambotota, pero como en nóminas, como cualquier cosa, no se confíen en los sistemas. Porque algo puede pasar, ¿no? Así es. Así es. Totalmente ¿Sí? de acuerdo. Eh, incluso eh, pareciera ser que, eh, eh, que se habla del CFDI como una cuestión, y lo, lo, también lo, lo he convertido como una cuestión de llenado de formas, ¿no? Hay que llenar la forma bajo este supuesto, pero si lo vemos al final, nos hemos convertido en capturistas de información fiscal. Es decir, nosotros mismos llenamos la base de datos que requiere la autoridad fiscal para poder hacer sus revisiones. O sea, cuando tenemos una carta de invitación o estas denominadas de revisión profunda, que al final son cruces, nada más que el nombre suena este, pues, rimbombante, ¿no? Y, y date no, muy feo, una muy feo una cuestión ahí de, de redacción. Bueno, pero cuando observamos es, se es, está pasando en toda la información que nosotros estamos enviando a través de, de la captura del CFDI. Entonces, en lugar de que la autoridad contratase a una persona que estuviera capturando, mejor dijo, todos los contribuyentes a capturar la información fiscal para que yo la pueda eh, eh, generar en la base de datos con una descarga masiva como todos lo conocemos. Y a partir de ahí, comenzar cuestiones de fiscalización. Entonces, si ya para nosotros nos queda claro que estamos enviando información, que estamos alimentando con cada vez que tecleamos la información del comprobante para generar esas situaciones de fiscalización, entonces creo que nos daría un mejor panorama del cuidado que debemos de tener, ¿no? Y que al final, como bien señala mi señor Martín, pues estos cruces mensuales, ya no esperamos al anual, lo, lo que señala mi querido maestro Pepe, no estar viendo que efectivamente crucen los comprobantes con lo que se tiene timbrado en la página del SAT, porque al final pues es eso, estamos alimentando una gran base de datos eh, sobre, sobre la cual se basa la autoridad. ¿no? Entonces, pues sí, hay, hay que considerarlo, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Sobre todo no confiarnos 100% de eso. Fíjate que he visto un problema muy grave en todos, todos los PAC. No hay una certidumbre al 100% que lo que tú estás viendo en el programa es lo que esté allá. Ahorita estamos hablando de la cancelación. Hay mucha gente que me alegó, yo ya cancelé esta y esta factura y me metí al portal del SAT y estaban vivas. Uh -huh. Oye, pero no la puedo volver a cancelar en mi programa. Ese es un problema muy grave, que tu programa supuestamente está cancelada y no te permita cancelarla, y cuando entro al SAT, sí, se viva. Mira. Hay un problema de conciliación entre la información del PAC y la información que te hace sentir satisfecho, tranquilo, y decir, ya la cancelé, y error, nunca la cancelaste. ¿De qué sí. nos sirve tener un PAC así? Y cuando yo dije, no, ese no sirve, me puse a probar otro igualito. Igualito. Entonces, Entonces ¿no ya, es, ya me di cuenta que ¿no es el problema del No, el problema es el SAT. La línea de comunicación del de ¿sí? PAC con el SAT es ¿sí? la que está fallando. La intermitencia. Es. Entonces, sí. aunque tú digas, ya la cancelé, vete al portal del SAT a ver si está cancelada. Sí. Es la recomendación básica que les digo a todos cuando hablan de cancelaciones. Ya la cancelaste, sí, vete al portal del SAT. Pero el programa vale... El SAT, el programita, métete a la página, ese es el bueno. Si el sí. SAT dice que ya está cancelada, perfecto. Aunque el programa sí. diga y hasta te da una acuse digital. Uh -huh. Can, cancelas hoy y de todas maneras checa mañana. Y mañana hazlo manual dentro del SAT. Correcto. ¿Qué bien? ¿No hay más? No, no hay más. Hay, a, mí me, a mí me pasó lo contrario, se duplicó la facturación por wow. esa intermitencia con la página del SAT, se quedó ahí como cuando está cargando. Como si, como cuando se queda el astronauta pensando, ¿se acuerdan? Le <risa> va girando y de repente sale la otra y resulta, y si sacamos una lista, no les miento, eran casi tres millones de pesos de facturas duplicadas. ¿Y ¿Quién se había dado cuenta de eso? Nadie, como bien dice Enrique, ¿no? Yo me quedo satisfecho con mi sistema que dice bien. Pero lo que, como bien dice Efra, tienes que ponerte con los lentes de hacienda. ¿Cómo te ve él a ti? No como tú ves tu contabilidad. ¿Cómo te ve a quien le estás alimentando información a ti? Porque quieran o no, ya saben que yo maldigo al CFDI, pero no hay de otra. El CFDI ya es el centro del universo y no hay vuelta para atrás. Para cualquier tipo de régimen, para cualquier tipo de CFDI, hay que estar bien consciente de los riesgos que ahora llevamos y cada vez peores. Maestros, si me permiten, vamos a ver qué tenemos en, en redes sociales. Sí, ya, para despedirnos. Nos dice Juventino, yo creo que la carta aporte va dirigida al timbrado del inventario. Una vez lo comenté, Juventino, aquí con los muchachos, ahorita no hay forma de cruzar el CFD traslado carta aporte con el CFD de ingresos, pero con la información pueden hacer lo que quieran. Me dice William, perdónenme, pero discúlpenme, maestros, pero no todo este tema, eh, no todo este tema de difundir confusión corresponde al hecho de ponte, carta, porte o repse, por si acaso, sino que también esos dura que te lo exigen a fuerza para poder hacer negocios con ellos, porque si no, nomás no te contratan o no te pagan y aún saben que ni por asomo te toca, terminas complaciendo a estos ignorantes. Son los que en su momento bautizamos como los contadores bimbo, ¿se acuerda, master. Es correcto, contadores bimbo. Y créanme que me he llevado acá, sorpresas corporativos de ese nivel, que dices, Dios de mi vida, Este, bueno, si pueden ser diputados y senadores, cualquier cosa puede pasar. Dice Juventud, juventud Juventino, la verdad. Ojo, Código Postal y Colonia, si no está en el catálogo, no timbra. Pero no solo carta cartaporte, cualquier CFDI, buen punto. Es, es afirmativo. Juventino, la chava, ¿qué? La chava abusada que hace el aseo, la, la subes a facturista, incluso aguas a nominista. ¿Cómo ves, Pepe? Sí. Porque es abusada. Si sí es abusada, claro que sí, vé, véngase para acá conmigo. Pues no hay problema, si está en manos de Pepe Soto, la capacita y la deja, pero lista, ¿eh? Al centavazo. El es problema. No... Agrandó su currículum y le metió más capacitación y ya. Eh, sí, y todos satisfechos, y felices los cuatro, ¿no? Entonces, Gaudi García, un deleite oírlo, realmente es una bendición contar con sus conocimientos. Muchísimas gracias, Gaudi. Gracias, gracias Gaudi, por, por perder tu tiempo aquí con nosotros. <risa> Epsamperio casos de la vida real con la emisión del CFDI. Sí, menta que es más, se queda cualquier libro se puede quedar corto con lo que nos pasa día a día. A veces a la hora de preguntarles el uso, dicen por definir, porque no, no me dijeron qué uso, uso les darán al CFDI. Pues si está ahí, pues usémoslo y nos quitamos de broncas, ¿no? A veces a la hora de preguntarles el uso, no, eso ya lo repetí, perdón, creo que, ah, caray, se repitió cuatro veces. Eh, juventino, por definir, ya no es deducible, chequen el uso. Es que también el astronauta está por definir, entonces, no sé, me creo que me fui con la finta. Yo tengo mil historias, dice Juventino, de terror de los FDIs. Mi estimado maestro Vicente Ortiz, saludos de los paradigmáticos, qué bueno que nos está viendo. Eh, Juventino, profe, en la mañana me piden que quieren timbrar un trabajador que se les pasó dar de alta en marzo. ¿Qué, ¿Qué hacíamos con las nóminas? A ver, Pepe, desde marzo está chambeando. No lo dieron de alta, no timbraron sus recibos. ¿Qué, qué hacemos? este ¿Le damos soquetazos o qué les damos? Sí, no, una verdadera historia de terror imagínate y, y lo bueno que no le pasó nada, le hubiera pasado algo, Dios de mi vida. Ahí es. Eh, juventino, conta Enrique, ¿algún día te puede explicar... ¿Por qué pasa eso? Hay motivos de que no se cancele o estén dobles. Ándale, juventino, pues ya, dinos a todos, no seas gacho. Bueno, un día le invitamos al maestro Juve para que nos explique estas técnicas astronaupitecas del CFDI. Dice un tal Antonio Aranda, yo que... Pues quién sabe, es el hacker. Pues el, lo, lo, hackearon. Sí. Pues Vamos que lo hackearon. Lo hackearon. Lo hackearon. Sí. Mis estimados maestros, pues llegamos a la hora cuchicuchesca porque todos tenemos que mimir. Así que, si nos vamos despidiendo, un saludo final, o mejor dicho, un comentario final, mi estimado Enrique. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por seguirnos todos los miércoles en Rompiendo Paradigmas. Prepárense, capacítense en Familia Ascensos, seguimos teniendo mucha capacitación. Como ustedes están viendo, el 2022 viene cargadito de trabajo, cargadito de cosas nuevas, estén al pendiente de todos nuestros medios de comunicación, porque lo que se viene, créanmelo, va a ser un parteaguas más de algunos, se va a rajar y se va a salir. Hasta la próxima. Mi estimado Pepe Soto. Gracias. De nada más, para, para último, agradecer a Noel Altunar, porque nos está, está etiquetando a sus amigos para que vengan a a ver el video, aunque no pudieron estar en vivo, podrán ver la grabación. Gracias, Noel, por tus recomendaciones. Abrazos para todos y nos vemos la próxima semana. Mi estimado Efra Pues como siempre, me gustazo estar compartiendo con ustedes y bueno, pues que ya lo dijo que hay que seguirnos capacitando, hay que considerar todos estos temas, no por temor, sino con un grado de preparación de lo que puede venir y estar mejor informados. Eh, a veces las redes sociales nos dan muchas noticias, pero no es necesariamente la base para tomar una decisión. Y se los comparto porque en alguna vez me dijeron, bueno, oye, ¿por qué tomaste esa decisión? Es que la mayoría de las redes sociales dijo que estaba bien. Y que, bueno, pues si la mayoría no puede estar equivocada, tengamos cuidado al tomar las decisiones. Les mando un gran abrazo y seguimos en contacto. Nos vemos en ocho días. Primeramente, Dios. Pues mis estimados paradigmáticos, muchas gracias por estar en este episodio número 8 en donde el astronauta sigue girando, girando, girando. Le vamos a mandar la pomada de la campana o del tigre para esos moretones para que se pueda recuperar pronto. Y mientras tanto, recuerda, el lugar en donde te informas de una manera informal es aquí en Rompiendo Paradigmas miércoles, 21 horas, no te pierdas el siguiente episodio que se va a poner cada vez mejor. Muchísimas gracias, Ero, allá en cabina. Que pasen muy buena noche y nos vemos Dios mediante la próxima semana.